Esta es una de las noticias que marcan la pauta del día y tiene que ver con otro de los anuncios hechos por el presidente de la Federación en, en Siberia, quien en su discurso ante la Asamblea General anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como Nuevo Star. Quieren infligirnos una derrota estratégica y apoderarse de nuestras instalaciones. Nucleares. En ese sentido, tengo un anuncio que hacer hoy. Rusia suspende su participación en el Tratado de artes Estratégicas Ofensivas. En ese orden de ideas, se explica que la Federación podría, según Putin, podría estar dispuesta en realizar las pruebas nucleares, pero no sería la primera en hacerlo. Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir a Rusia lo que llaman una derrota estratégica. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en un enfrentamiento global. Así lo entendemos y reaccionaremos de manera consecuente. Porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Pero ellos también se dan cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de valla. En ese caso, según lo indican expertos, Rusia podría girar hacia construir más portadores y ojivas, solo en el caso de que sea necesario. Atención a este dato porque en las últimas horas se conoce que la Federación ha convocado a la embajadora del norte en Moscú para descargo sobre la posible implicación del norte en el conflicto con Ucrania. En la nota que ha emitido Moscú se avisa la inconformidad por las declaraciones que han sido expresadas recientemente por parte del gobierno en Washington acerca de que ellos no forman parte del conflicto, pero siguen enviando equipos a la SAFU. Y escuchen bien porque le han exigido a la embajadora que dé argumentos sobre lo expuesto por el periodista Seymour Harris eh, sobre la implicación, presunta implicación, de la administración demócrata con los sabotajes al... Stream 1 en el Báltico. Ahora Putin dijo en el discurso que el próximo objetivo antes de la operación en Ucrania ya estaba cuadrado y el siguiente después del Donbass era Crimea. La, la, la crecía a diario. La información recibida no dejaba lugar a dudas de que en febrero del 2022 estaba todo listo para otra campaña seria y punitiva contra Donbass. Los que planeaban el nuevo ataque que contra Donbass, en Donetsk, en Lugansk, entendían perfectamente que el próximo objetivo sería atacar Crimea y Sebastopol. Nosotros lo sabíamos y lo entendíamos. Y ahora en Kiev también hablan abiertamente sobre estos planes a largo plazo. Salieron a la luz, revelaron lo que ya sabíamos muy bien. El presidente de Siberia destacó todo el dinero que han invertido en Occidente para la desde Washington que asciende a 150 mil millones de dólares y la ayuda a los países más pobres es de 60 mil millones de dólares y hace un llamado a que actualmente no debe de haber división entre países civilizados y los restos de los países del tercer mundo. Haciendo una comparación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los años 2020 y 2021, los países del G7 asignaron alrededor de 60 mil millones de dólares para ayudar a los estados más pobres del mundo. ¿Lo entienden? 150 mil millones para la... Ucrania y 60 mil millones para los países más pobres de los que supuestamente se ocupan constantemente. Un dato que es interesante acerca del Tratado de Armas Estratégicas que fue firmado en el 2010 por el entonces presidente de Rusia Dmitry Meldedev y el presidente en Washington Barack Obama. Hasta ese momento era el único acuerdo que estaba vigente entre el norte y Rusia y que limitaba el crecimiento de los arsenales nucleares de manera equitativa. A inicio del mandato del presidente Joe Biden, este tratado fue prorrogado como lo quiso en su defecto putin pero luego el diálogo sobre el control de armas quedó ahí sin aviso surgieron acusaciones mutuas y pedidos sobre las revisiones de las armas y todo quedó ahí bueno pero luego de este anuncio del presidente en moscú el secretario de los estados unidos estamos hablando del secretario de estado Anthony blinken refutó la decisión dijo que era decepcionante el paso que estaba dando la federación y a su vez dijo que washington estaba dispuesto a dialogar el asunto con putin en en cualquier momento. En otro lado, el director de la Alianza, Jens Stoltenberg, le ha dicho a Vladimirovich que reconsidere esta decisión porque literal desmonta toda la arquitectura del control. Y, uh, uh, más armas nucleares y menor control de estas hacen el mundo más proso. Es por ello que la OTAN ha trabajado tanto por implicar a Rusia en el control de armamentos y porque nuestros aliados han apoyado el New Start. Hoy pido a Rusia que reconsidere su decisión de suspender su participación en el New Start. Y el representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, calificó este paso como la destrucción del sistema de... Mundial. Algunos expertos internacionales dicen que la reacción de Putin es la respuesta a las hostilidades, a los acuerdos, las sanciones actuales y el envío de más armas a Kiev. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, este martes anunció la suspensión de la participación del país en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START o Nuevo START, tratado que fue firmado en Praga, en la República Checa. En el 2010, como lo había dicho por los presidentes de Rusia, Dmitry Medvedev y Barack Obama del norte respectivamente, entró en vigor en febrero del 2011 y el convenio estaba vigente, duró vigente 10 años. Desde principios del 2021, ambas partes acordaron prorrogarlo sin condiciones previas, tras lo cual debía de expirar en el 2026, según el tratado, que es el último acuerdo de control de nucleares que queda entre Estados Unidos y Rusia. Las dos partes se comprometen a reducir sus fuerzas nucleares hasta 1550 ojivas nucleares. 700 misiles intercontinentales balísticos desplegados, misiles balísticos en submarinos desplegados y bombarderos pesados desplegados. También habla de 800 sistemas desplegados y no desplegados de lanzamiento para misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos en submarinos y bombarderos pesados. El acuerdo en cuestión contempla el monitoreo mutuo de los arsenales nucleares por parte de Washington y Moscú. Además, el tratado también prevé la provisión de el despliegue de estratégicas fuera del territorio nacional de cada país. Cabe recordar que en agosto del 2022 Moscú suspendió las inspecciones previstas por el tratado, aduciendo el impacto de las sanciones occidentales en los viajes y el trabajo de los inspectores rusos en Estados Unidos que darían una ventaja injusta a la parte del norte. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia prometió que las inspecciones continuarían tan pronto se restablecieran los principios de paridad e igualdad. En febrero del 2023 los países miembros de la OTAN Llamaron a Rusia a cumplir con sus obligaciones contempladas en el convenio. Mientras tanto, desde Moscú consideraron que el norte destruyó efectivamente la base legal en materia de control de armas y seguridad, ahora que la infraestructura militar de la OTAN actúa en contra de Rusia. Y esto ratifica lo que ha dicho el presidente Putin en las últimas horas, donde anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de más. Reiteró Putin que no sale del acuerdo sino que suspende la participación del país, dijo el presidente ruso durante su discurso anual ante la Asamblea Federal. En ese contexto detalló que para reanudar su participación Moscú deberá entender cómo se contabilizará el arsenal conjunto también del de bloque militar.